Ya lo habíamos saludado hablando de Argentina. Ya Argentina. Eh, dice la veo... primera vez que te tomó un vino, lo tomó en caja esa de. No, un tetrapé. De... No, no. no, no, no. ¿Es, ¿Qué, qué se es, llama? Termi. No, no, no. Termi. Es el, el vino de cajita ese No, no. Por favor. La verdad que no. O en Damajuana o en Darrafa tomaste. No. ¿Qué dice Juan? ¿Todo bien? ¿De qué? ¿De qué cree que habla? Bueno, a propósito de... de Argentina. Sí. Ayer jugó Palmaflor con Boca. Sí, un partido amistoso con la octava, que es la división reserva. Unos dicen que fue 2-2 a -2 y otros que ganó. Al final, el resultado es lo menos que importa. Jugaron. Entrenado. Jugaron, practicaron, siempre es bueno eso. ¿no? Claro. Eh, le voy adelantando, a las 11 de la mañana se va a abrir la... O sea, en media hora. Sí, señor. Hay conferencia de prensa de la Federación Boliviana de Fútbol. Van a abrir la... La página... Página se dice, ¿Cómo se Sí, dice? la web, la aplicación. La aplicación, eso está mejor. Pero eh, mire usted, ¿cómo ya está esto creando eh, seguidores? Lo que está haciendo la Federación Boliviana de Fútbol. A las 11 de la mañana el primero que va a comprar va a ser el presidente con su tarjeta de crédito. Ah, para ya. que tengan una idea. Fíjense, a ver, eh, Carlitos Mesa, ahora vamos a abrir la página de Uruguay. Está haciendo lo mismo. ¿Ah, sí? Sí, señor. A ver. Si fuera tan gentil. Ahí vamos a ver. La plataforma de contenidos oficial del, del fútbol uruguayo. Selección, campeonato uruguayo, top, fútbol, playa y todo. Ahí usted eh, ingresa la cuenta, por supuesto, hay que registrarse, pero ya está habilitada. Eh, en la última semana ya lo habilitaron. El ejemplo, parece que los guachos esos de la, de la última reunión que tuvieron en el campeonato del mundo, vinieron con la idea fija de hacer esto. Ahí está la de Uruguay. Vamos a la de Argentina, porque la de Argentina que si yo brinda más mayores detalles la de la plataforma de contenidos del fútbol uruguayo hay que registrarse y o sí. hay que tener cuenta vamos a ver ahora la de la selección argentina a ver o de, de AFA del campeón fútbol, del mundo del, del campeón que hoy día va a jugar con el pinche equipo ese de Panamá que Panamá, ni técnico ¿no? viene y que sus jugadores tampoco están viniendo la AFA tiene su, tendrá su propia plataforma de streaming dale por favor ah, ahí está Argentina su nueva plataforma de streaming eh, para acceder en vivo a la transmisión de los partidos de fútbol de la Liga Profesional, además de ofrecer contenidos relacionados con el torneo. Gracias. Ahí va, va a acercar. Es un fenómeno este. ¿Sabe cómo se llama el genio este? Diego sí. Armando le pusieron. Claro. Qué Por confianza el gran Diego que Armando. tenía su padre, que este podía patear un, un, una pelota, no pateó nada. nada. <risa> Por favor, no tan rápido, Carlito. Dale, dale, dale. Es que uno no sabe si bajarlo o subirlo. No lo entiendo. Sí, uno sí, el sí lenguaje, yo tampoco me ¿no? da. Ay, espera, ay. En, la, en, la, en la página se van los contenidos exclusivos: el torneo Binance de primera división, resúmenes, estadísticas, torneo proyección y además las eliminatorias de la Copa del Mundo. Mm. Mm -mm. O sea, todos los partidos de la selección argentina Sí, señor, van a ir por esta aplicación eh, eh, El partido de hoy en Argentina va a ser transmitido por señal abierta Porque eh, allí tuvo una, una labor preponderante las autoridades del gobierno Ah, por la TV pública entonces. Sí, sí, se va a transmitir por la TV pública el partido de hoy Porque, eh, bueno, ellos entienden que este contenido es vital para la población y el mismo se va a, a transmitir por el canal estatal. Ah, por supuesto, bien. previo pago, ¿no? De la señal. Algo que aquí no se hace, que en el anterior gobierno sí se hacía. El anterior gobierno nosotros teníamos fútbol. Teníamos el eliminatoria de Copa del Mundo, por señal abierta. Sí. Teníamos partidos, tres partidos, ¿no? tres o cuatro partidos de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. De eso nunca me subo nada. Mm. Claro, ahora ya es todo mediante ah, de una empresa de cable. Ahora sí, eh, lamentablemente. ¿no? Pero bueno, eh, ahí está, esa es una buena novedad, o sea, qué significa, yo no estoy dando manija a nadie, pero estoy valorando lo que están haciendo aquí. Ojalá que esto, me han dicho que funciona al 100%. Claro. a las 11 de la mañana. 11, en 26 minutos. En 26. A ver si seguimos aquí todavía y transmiten, no, no, por ahí nos enganchamos. Sí. Pero no, no yo, sé. Yo como, como no tengo mucho que hacer, entonces... <risa> Nosotros nos enganchamos y le contamos. Sí, no, no, no hay problema. Eh, bien, claro, bueno, esto es parte de la televisión on demand o esta cuestión de las plataformas sí. en la nueva televisión. Eh, nada iríamos no imaginar nosotros que nacimos el siglo pasado y a mitad del siglo pasado que esto iba a ocurrir que iba a ser tan fácil acceder a contenidos no claro no tremendo desde, la, desde donde uno esté además sí, sí, ya sí, no es claro. necesaria la tele no es necesario el celular, la la tablet bueno, una fin. buena tablet yo creo que tú puedes ver todos los contenidos no sí tremendo bueno, eh, hablemos un poco de la selección. Esto dice Rodrigo Ramallo, que no fue convocado, pero que habla en relación a que fueron llamados algunos y otros no. Y cita, por ejemplo, hay un tema, el chico de Aurora, que aquí lo hemos valorado y que no fue llamado, y en descargo de eso, llaman a un extranjero de 34 años que si vamos a la Copa del Mundo, y va a estar... Usted tiene 38, ¿no? 4. 34. 34. 34. Imagínate, va a estar más gordo... Y, y perdón, Gordo y Jovato que es mi compañero Montano, usted puede ver cuándo, vale. he, he estado acostumbrado que estas últimas eh, convocatorias pueda, pueda, pueda estar y, y me siento más bien al contrario, tranquilo, contento, porque se le está dando la oportunidad a muchos chicos. Uh, que vienen demostrando cosas importantes en sus clubes eh, y creo que es el momento de ellos eh, yo siempre he apostado por la, por la juventud en su momento pensaba lo mismo sobre mí y ahora tengo que pensarlo igual así que hay algunos nombres por ahí que, que por ahí, en, acá en el club podían haber estado también otros jugadores que siento que deberían haber estado pero son decisiones y hay que aceptarlas pero uno trabaja para para estar, ¿no? creo que los que están hoy en día son merecimiento, por ahí hay algunos grandes que no sienta que, que, que, que, que deban estar, pero es parte del proceso, es parte de las decisiones de, de un cuerpo técnico y estoy seguro que, que en base a eso se irá trabajando a futuro. ¿no? Es que si uno se pone a pensar y viene esto de atrás, podemos decir que en la selección del 94 como 5 o 6 cochabambinos eran... Los protagonistas en la selección O sea, casi el 50% Pero hoy en día ya no se ve eso Porque dan mucho, mucha prioridad a la gente de, Bueno, creo pensar que hay muchos eh, representantes que, que, que, que, que tienen sus jugadores que, que, que ya los instalan en los clubes Para ser convocados a futuro Y no netamente hay buenos empresarios Se puede decir O, o gente que, que mueva aquí en Cochabamba Así que necesitamos en ese aspecto también Que... que que los jugadores tengan la oportunidad, que gente que maneja el fútbol cochambino tenga también esa fuerza de, de, de poder hacer llegar a jugadores cochambinos a, a instituciones grandes como, como lo son Bolívar, el Tigre, que creo pensar que son la mayor parte de los jugadores que están en la selección. Hay gente que dice que los periodistas venden un gol. Eh. Yo creo que el momento de la selección para cualquier futbolista es el momento actual. Si en este momento hay un muy buen jugador en la Aurora, sea tenga 18, 19 años, y está jugando bien, ¿por qué no llamarlo? O sea, yo creo que el futbolista eh, no tiene currículum, tiene presente, ¿no? Sí, de nada sirven las cifras anteriores. Bueno, Pueden mira, dar un margen de más o menos ver, pero una idea, ¿cómo ¿no? estoy ahora? Claro, por ejemplo, mira, Marcelo Moreno Martí, lo rajaron de cerro. Sí. Porque jugó cuarenta y tantos partidos y siete goles, así, eh, ya está. ¿Cuál es su presente? Incierto. Bueno, hoy leía un titular del Mundo, en sí. la portada decía, si nadie lo convoca, si ningún equipo lo quiere a Martins, jugaría en Oriente. Sí, pero es que aquí hay, hay algo, o sea, eh, no nos ponemos a pensar a veces en algunas cosas, y cuando uno opina, te crea antipatía, generalmente yo lo hago y por eso que vamos creando una legión de, de que le tiene antipatía a uno. Pero al final después se dan cuenta de que lo que se dijo fue en buena onda sin pretender dañar absolutamente a nadie. El señor Marcelo Moreno Martín se acaba de venir de Cerro, y el, el, el comunicado oficial dice que el señor Martín tiene dificultades y problemas familiares, ¿no es así? Sí. Que son cuestiones estrictamente personales. Perfecto. Que supone que de repente algún pariente, ya han echado a circular, que tiene algunos problemas de salud en Santa Cruz de la Sierra. Después yo escucho que le están buscando equipo en Chile que no va con Colo-Colo. El director deportivo que es Morón, ex arquero de Colo-Colo, cuando fue campeón de la Libertadores, Colo-Colo. Eh, escucha el clamor del técnico que es Quinteros. Quintero no está haciendo una buena campaña Pero ya comenzaron las voces ¿Para qué vas a traer un futbolista que no puede jugar en Libertadores? Porque ya jugó, tendría que jugar solo Sudamericana Uno eh, Que además Con los problemas que tiene Entonces esto se le va achicando Las posibilidades Pero le están buscando un equipo afuera Entonces eh, es un mamazo Lo de los programas familiares ¿no? Claro, un verso Porque si yo tengo un problema familiar y tengo que estar en Santa Cruz de la Sierra porque debo estar junto a algún familiar que tenga alguna dificultad, bueno, pues acepto la propuesta de Oriente, ¿no? Pero lógico. Que Oriente no le va a pagar más de 10 mil dólares. No buscaría algo por fuera de Santa Cruz. Pero lógico. Y me divierto jugando al fútbol, que es lo que más me gusta, y me mantengo en la actividad. No es así. Pero si lo quieren poner a un equipo afuera, que quiere decir que no son problemas familiares? Que lo votaron por fulero nomás, ¿no? Ahí trascendió, ¿no? Esa información que en realidad fue así como... Gracias, pero ya eh, no estás también, Esta mañana ¿cuál? él sacó un, un video donde dice que, que no tiene club y que está... está esperando. ¿Cómo dice usted? A ver qué pasa. Fumando espero, habría que poner el tango. A ¿no? la muchacha que yo quiero. A ver, escuche este pensador, este filósofo del fútbol. Yo. Ah, epa. A ver. Uh -huh. Es un cráneo. Dice... Que jugar el campeonato nuestro es el más difícil del mundo por la diversidad. Llano, la meseta y la altura. Ay. Escúchelo, por favor, porque son cosas para enmarcar, frases maravillosas. Eso digo, ¿no? nuestro campeonato debe ser el campeonato más difícil que hay en el mundo. Porque tenés que subir, tenés que bajar, y eso no te permite mantener una regularidad en el ritmo o en la intensidad que vos proponés en los partidos que jugás aquí, porque no tenés el, el, el hábito no tenés la costumbre de, de poder eh, competir digamos a 3.600, 4.150 al alto o, o 4.060 en, en, en Potosí y después tenés que bajar aquí a Santa Cruz o ir a jugar a, a Pando o a Trinidad ahora al Trópico que se ha sumado y eso este yo creo que hasta científicamente está probado que eso esa subida y esa bajada no te permite mantener la intensidad o la regularidad que vos tendrías que tener en un equipo. Y a veces a veces me cuestionan por qué este, aquí en Santa Cruz, ganando un partido, este, jugamos con un equipo y de repente para ir a jugar a la paz tenemos cuatro o cinco cambios. Porque no tenemos el hábito de competir en una semana, en dos ciudades diferentes, en, en dos ciudades diferentes y, y el campeonato largo, que nosotros lo, lo, lo hemos llamado así, el campeonato corto, ¿no? y en otro lado sí están ya acostumbrados, y después decimos nosotros mismos, decimos, ¿cómo en Europa, cómo en Brasil juegan eh, dos torneos a la misma vez? Porque eso ya están acostumbrados de, de jóvenes a competir dos y tres veces por semana. La bueno, habrá que acostumbrarse pues, a grandes claro, jóvenes a competir dos o tres veces a la semana. Es lógico, habrá que darle más al morfe y que estén preparados, ¿no? Ahora, lo que te llama la atención, y nosotros lo hemos venido diciendo, y el señor Sánchez es testarudo, ideoso, complicado, y además falta, no tiene argumentos para defender la posición. Nosotros le hemos dicho, si él... ...gana sus partidos de local... ...le alcanza para ser campeón... ...sin necesidad de venir a La Paz... ...sin necesidad de, de venir a Cochabamba... ...o sin necesidad incluso de venir a Potosí... ...porque es muy fácil... ...son cinco equipos cruceños... ...sacando a Oriente... ...son cuatro... ...tiene cuatro partidos de local en Santa Cruz... ...¿no es así? ...en Santa Cruz va a jugar también la revancha... ...es decir, tiene ocho... ...más... ...los... ...doce partidos más que tiene que jugar... De local también, 12, tenés 20 partidos de local. 20 partidos de local por 3 puntos son 60 puntos. Frente a 12 de visitantes, digamos. Claro, que los... No, no, no. Los otros 12 partidos que tenés que jugar a visita, olvidate, regaláselos claro. a la Fundación Doña María Conchita Loca. Y, y a eso habría que sumarle... Y en Trinidad y Cobija... Eh, la ahí igual. vamos, ¿sí? ya. Tres más en Cobija que le debe ganar, porque el equipo de Cobija no es el Bayern Múnich, pero parece el Bayern Múnich, porque Olway suspendió su partido. Los venianos, los que no tienen dónde cambiarse, parece que sí, yo el, el Paris Saint-Germain, porque Bolívar ha pedido suspender el partido, porque sus jugadores van a llegar cansados. ¿Te puedes dar cuenta? Entonces, Haría 60 más 3 en Trinidad, más 3 en Pando, tenés 66 puntos. Le, le aumento uno. En Palmaflor, las condiciones del trópico no, no, no, son... No, no, no se con mi equipo. ¿eh? Pero digamos que pero, las no, no condiciones, a de... la altura pero, son las mismas. Palmaflor fue y lo bailó en la, sí, pero, en la última fecha del torneo de la división yendo profesional. Yendo en la lógica de, del señor sí. Platoní, eh, las condiciones son las mismas, la altura es la misma, sí. eh, poco más. el húmedo, infierno si verde, qué sé yo, sí. eh, el calor, la, selva, la lluvia, todo es muy parecido. Sí, entonces no ahí tiene uno más. Pero yo no se lo sumaría Pero si la lógica es esa Decir el campeonato de Bolivia Es el más complicado del mundo ya me parece Tendríamos que tener los mejores jugadores del mundo sí O los mejores técnicos del mundo Entonces el campeonato latinoamericano Sería el más complicado del mundo claro Porque en Latinoamérica también hay llano También hay desierto, también Perú, hay selva Perú se juega aquí en En Cusco Claro, que está alto Y ese equipo una vez llegó a la Copa Sudamericana, jugó la final Quito, 2800. Quito, Ecuador, 2800. Estamos hablando del Distrito Federal, México. También tenemos 2600. ¿Sí? Caracas tiene otro tipo de, de clima, sí. otra altura. Ahí me agarraste. No conozco Caracas. Yo. Caracas es un valle, ¿no? Y la temperatura media en invierno son como 25 sí, grados. pero la altura. Entonces, la altura. A ver, decirle, de, porque creo que me la Menos de 800. De hecho, ¿eh? hay una de avenida la... que se llama La Cota 1000. Es una avenida porque está a mil metros de altura. Entonces es menos de, de mil metros. No he ido por ahí yo todavía. Es bastante lindo Caracas. Pero bueno, en esa lógica, ¿Cierto? no podríamos jugar en el Brasil porque es muy húmedo, porque es muy, no sé, en Chile porque es el desierto, en fin. Por ejemplo, ya hay partidos en, en el desierto que se juega, en, donde juega, por ejemplo, Cobresal. Es un mineral más arriba. El mismo Calama. Calama tiene... No será tan alto, pero tiene más o menos dos mil y pico metros, dos mil setecientos. Y hay que estar bajo ese sol. Y Calama fue vicecampeón de Copa Libertadores de América, no jugando en su estadio, sino en el Nacional. Eh, entonces, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Los argentinos lo hicieron. Eh, de ahí vino Gallo y se quedó en Bolívar. Usted se acuerda de Gallo, un sí. volante, muy buen jugador, que tenía Bolívar, volante central. Los argentinos hicieron una selección para jugar en la altura de La Paz. La selección fantasma, le llamaron. Ah. Ya. Y ellos se concentraron aquí en la frontera, en la parte más alta de la frontera, por el lado de Potosí. ¿En la Quiaca? En la quiaca. Ahí hicieron el equipo. Igual, les digo, ¿no? Pero eso te da una idea de que se puede hacer dos equipos. O sea, para que se preocupe de ganar de local, que va a ser campeón. Y afuera, qué sé si yo, no, manda un equipo, rotar, poner gente joven, no te interesa si te hacen tres, cuatro o cinco. Está dentro de lo previsto, perder. Si logras un punto, abrácense y váyanse de espalda directo a la iglesia, porque les fue bien. Pero si les va mal, pues no hay problema, está planificado que les vaya mal. Entonces, así se evita eso de que los que suben y los que bajan. Dice que está probado científicamente. No sé quién hizo el estudio. ¿Eh? ¿Algún comentarista de Fox Sports? Seguramente se canta, Antes de queda. que juegue la selección uruguaya acá O antes de que juegue la selección argentina Sí Porque, viste Ahí va a la altura, va a levantar el centro de la pelota Lo dobló, increíble El arquero falla, no fallan por malo, sino por la altura Entonces, eso desnuda ¿Qué es lo que está diciendo el señor Sánchez? Que no va a ser campeón O sea, vamos a seguir en la misma tesitura de lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. O sea, justificar un tema de altitud con un tema de futbolístico. Ahora, la última vez que salió campeón Oriente, salió campeón aquí en La Paz, empató con strong Chocantelo era el presidente. En ese partido con strong me acuerdo que debutó Chumacero en primera división. ¿Por qué? Porque los otros, los más grandes, Coelho y los otros, se han venido a jugar un partido ahí abajo y los chaparon y por eso los castigaron y no jugaron, los dieron de baja. Entonces empataron Blooming cuando fue campeón Que fue bicampeón También salió campeón acá Aquí le ganó a Bolívar Le ganó a todos O sea Para ser campeón Hay que ganar sí. Nada más Ahora siendo contrafáctico sí. Entonces a Bolívar y al Tigre También les costaría sí, porque, porque tienen que ir a jugar bajar, abajo. Sí. Igual les afectaría Y aquí hay menos chances De jugar de local Porque solamente hay tres equipos Juegas dos partidos de local Más dos Es decir cuatro de local Más doce Tenés 16 3 por 6, 18, 3 por 1, 3, son 48 puntos, 58 puntos. O sea, no le alcanza la cantidad de puntos que pueden sacar en Santa Cruz. Entonces, ese es un tema bastante. Ahí está el equipo, eso es un fenómeno, Carlito. ¿eh? Ahí está la, la nota. La selección fantasma, el equipo olvidado de la Argentina que le ganó a Bolivia en la altura. Mira vos, ¿no? Ahí está. En ese equipo estaba Luis Gregorio Gallo, me recuerdo. A ver si Uy, podemos leer. Yo pensé que era camión Sí, lo que pasa es que son fantasmas. Ah, es es fantasmas de la altura. Esa es la habilidad que tiene el periodista gráfico para mostrar una situación. Sí. Hacerlo sí. gráfico. A ver, dale. ¿Podemos leer algo? Volver a la nota. Eco. Se cumple 47 años. Ah, ah ya, perfecto, ah, gracias. Sos es un genio, ¿no? Esta nota es del 2021. 2021. Y dice 47 años, entonces ya son 49 años. 49 años, ¿no? Imagínense. Se cumplen 47 del triunfo histórico al bicereste en La Paz. La historia comenzó a trazarse 35 días antes, con una travesía en el altiplano colmada de imprevistos y envuelta en el desinterés popular. La caída 3 a 1 frente a Bolivia en los sofocantes, 3.640 metros de altura escribió que un argentino, por supuesto. Y el posterior empate con Perú dejaron en el 69 la selección argentina de Pedernera sin mundial. Fue un golpe de gracia directo eh, que no quiso padecer Enrique Omar Sibore. Hicieron fenómeno, jugó en Italia. Corrió el 73 y la armaron esta selección. Y viene un par de fotos allí del... De, ¿eh? Hay un cerro muy bonito allí. La gente viene y se sacó fotos. Entonces, las eliminatorias del 74... ¿no? Fue cuando Miguel Ocnomirielo, que era el ayudante, eh, hicieron esto, trazaron el plan. Y nomirielo después se quedaría aquí en Bolivia. Sí, ir el técnico. Ya está. El 19 de agosto, mientras hizo los apellidos de renombre, subían el avión para realizar con el DT una gira España, un grupo de jugadores juveniles, emprendió rumbo hacia la ciudad jujeña de la Quiaca con sus 3.400 metros, mostraba una atmósfera semejante a La Paz. ¿Qué te parece? Ahí estaba, Ahí dice... Eh, y se preparó Argentina, y vino aquí, y ganó. ¿Te das cuenta? Gracias es prepararse a... nomás, es Gracias. entrenar, es hacer su oficio, ¿no? Porque a uno que es sedentario, que no, no, no hace ejercicios, bueno... Le afecta obviamente el no, tema no. de la altura pero Tienes que ser tipo creativo se Que ser creativo Mira los argentinos vieron que tenían dificultades Entonces bueno ¿Cómo contrarrestamos esto? Por ejemplo los paraguayos en su momento con Chilaver Que yo le puse Me acuerdo yo Era editor Jefe de, de última hora ese rato Y le puse una foto A Chilaber y le puse Llegó el gordo Olvidado Me andaba buscando y Chilaber que venía de, de ser la figura en Vélez, campeón del mundo y todo. Y ellos fueron para Sucre y vinieron para acá y les dimos Huasca. Entonces no le funcionó. O sea, hay que hacer, yo creo que al margen del tema del tiempo, de, del clima, yo creo que tenés que tener gente joven que quiera sobresalir. Y eso es lo que... ...el técnico Sánchez podría apuntar... ...es decir, este es el equipo base para ganar todos los partidos de local... ...y esta es la columna... ...es decir, el arquero... Ahí ya no, ...no no va a haber problema... ...un central o los dos... ...uno en el medio y arriba... ...y el resto con los jugadores juveniles que van a tener la chance... ...de jugar y ser titulares... ...de entrenarse, eh, diríamos, una manera de entrenarse... ...no ves... ...esa es la manera... ...pero o sea, hay que ser creativo... ...¿qué es lo que hace usted aquí todos los días con, con el bolivarista... ...el gasolinero... ¿Qué es lo que hace? O sea, tratar de crear cosas que atrapen el interés de la gente. Es lo mismo que hago yo al mediodía y en la noche. Tratar de plantear cosas para que la gente escuche un poco y algo les quede, ¿no? Pues si no, yo hago la que hacen todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Placer y saludarlos. Muy buenos días. Hoy jugó el Paris Saint-Germain, metió tres goles. A Messi le dolió la uña del pie derecho. Ya está. Vamos a la Champions. demostrar goles, que lo no puede ver el tipo en cualquier parte pero no le dejas algo, por lo menos de un tema de conversación. Claro. Esa es un poco la idea, ¿no? Porque hacer programa deportivo con todo lo que te da el cable es, es lo más fácil del mundo. Yo tengo una que tiene 13 años, esa lo puedo hacer, ¿no? Es más, estuvo aquí en el canal un día y hizo ¿Ah, un sí? par de comentarios de, del vendehumo, dijo que se tenía que ir, que... Uh, que ah, no, no Yo, ¿verdad? Ya le digo. Voy a buscar el video. Entonces, eh, ese, ese es por allí el tema. Yo creo que hay que ser creativos. Y yo creo que lo que menos tiene es creatividad el señor Sánchez. Escúchenlo este. Porque este es otro de los genios del fútbol boliviano. Veñaz San José. No quiere jugar con, con el equipo de Mamoré porque quiere cuidar a su futbolista. ¿El Mamoré qué? ¿Eh? ¿Es el Flamengo? Qué? No lo entiendo. Escúchenlo, por favor. Yo soy muy de, de agarrar todo de forma... Eh, positivo de agarrar todo de la forma en que en que veo que, eh, como está establecido, no lo podemos cambiar, pues pues agarrar la forma que, que más nos pueda convenir. ¿no? si sí es verdad que empezar de, de locales, eh, cuando nueve jugadores de la selección vienen de 18 21 días de, de estar fuera de la paz, obviamente para ellos no es lo más adecuado, ¿no? por lógica, ¿no? porque van a estar eh, totalmente fuera de la paz eh, muchos días, entonces tal vez, tal vez un fixture de Libertadores que nos tocara el primer partido de visita tal vez sería mejor y por ende terminar el último de local tal vez sería mejor. ¿no? Pero bueno, es, eh, el, eh, el fixture de Libertadores está hecho así, todo, todas las cosas tienen sus cosas buenas y otras no tan buenas y, y obviamente empezar de local eh, teniendo muchos jugadores que están fuera de la paz Pues, pues en ese tema no es más adecuado Y por otro lado empezar de local libertadores con nuestra gente Pues esa inmediata ilusión pues, también es, es importante Entonces aceptamos lo que viene y, y agarrarlo de la mejor manera ¿Te doy la cuenta? Pero no que eh, Bolívar tenía equipo que tiene? dos equipos o la posibilidad de hacer tres Pero te, equipos Vamos a hacer los dos equipos, te lo voy a hacer Porque yo me acuerdo ya. que ese era un titular Bolívar tiene el chance de tener dos equipos de primera. Sí, señor. ¿Y qué ¿Eh? pasó? Pero, ¿has visto? Estos... Tiene que ir a jugar contra... Cobardía pura, hermano. No sé, Llorones a decir basta. El lo mismo que el tiro. El tira suspendió su partido. Bull Tenía Bulls que ir a jugar Bulls. con... ¿Con no me acuerdo con qué tiene. Pero también lo suspendió. Olway lo ha suspendido, que no tiene nada. Lo ha suspendido el partido con el Bayern Múnich de cobija. Es que de verdad uno ¿Eh? no, no lo puede No lo no, puede no. La verdad que no puede ser Ahí yo tengo un bolivarista En la sala del bar que tenemos nosotros aquí Por ponerlo de alguna manera Este se equivoca sí. cada rato No, no, muchachos, está bien eh, Son es bar con B, pero sí, bar con No B. con B al, al que tapa acá el gordito ese eh, Más bien, por el micrófono Vamos a armar el equipo del Bolívar Porque ese es hincha del Bolívar Sí, aquí mucho bolivarista. Sí, en, en la primera edición mucho bolivarista. Eso la pez. Carlitos Mesa. Claro. Ya te está, digo. bueno, Milton. ¿Usted también Nico. es bolivarista? Ah, ¿también? Dios, Dios mío. No te saludo. Sí. Eh, vamos a armar el equipo. Dale. Abrí el micrófono. Hermano. Ah, quiere que Nico Dale, le dicte el equipo. Nico. Vamos, Mostaza, de ¿eh? una vez. Eh. Dale, dicta el equipo. Ya, Vamos. La línea de los tres zagueros. Aquí, Basoberri y ¿cómo se llama el otro? Este no tiene idea. ¿Nico es del Bolívar o no? No tiene idea. Creo que lo voy a pedir a Chami que me dé una mano. ¿no? Sí. Espera, Akin, Basoberri y el otro central, creo que es el que está jugando a ahora. Aquí que nos soplen. A ver que nos soplen, por favor, decírselo. ¿Alguno será bolivarito? A ver. Ya. A ver si bueno, aquí, aquí está, gracias, Chami. Eso es Ahí un fenómeno. Está. Benta Berry, Akin y Ferreira. Esos son los tres arriba. No estamos tocando ningún jugador de la selección. ¿Ya? Te voy a poner los dos de arriba. Fernández, el Ronnie y el Pato, Rodríguez. Justiniano en la mitad. ¿Eh? Puede ir Justiniano. Por la izquierda tendría que ir Villarroel. Ninguno de estos es seleccionado, ojo, ¿no? Va el patriota Saucedo. Ya, tenés tres en el fondo. vas a poner cinco en la mitad. Ya. Y, ¿cuál es el otro que me está faltando aquí? El Johnny, Baca, Villamil, eh, Fernández, Ferreira, Justiniano, Chávez. Chávez lo pone de suplentón. Eh, Uceda Hervías. Se me va a pasar el cupo de extranjero, pero lo puedes poner en Hervías también y ahí haces algo. Ya, lo, Tonino Melgar, que es el otro volante que me faltaba en la mitad, así hago los cuatro. ¿Cierto? Oiga, mire, aquí en Ferreira, tres en el fondo, Justiniano Melgar, Saucedo, Villarreal, El Pato Rodríguez arriba, con el chileno Fernández. ¿No le parece a usted que semejante equipo tiene Bolívar? Y todos estos están descansaditos y durmiendo en casa, cuidando el perro. Que pueden ir a jugar. Sí, es es ¿Mm? mucha cobardía, ¿no? Semejante cuadro. Porque no le estoy hablando a usted del otro equipo que donde va Cordano Olampe, donde van los sagredos, va, qué sé yo, Bejarano, van todos estos, ¿no? Los quitaron en la selección. Uh -huh. Ahí ah, está. Ahí está, a ver. Ahí está. ¿Viste? Ventaverri, Akin. Esos dos pueden ir. Moisés Villarroel por la banda. Hervía lo tenés arriba, Melgar también está entrenando, ya está. El chico Villarroel y sub 20 te sirve también, el Pato Rodríguez, al Garañaz no porque está, dice que es jugador árabe ahora. Al guión Garañaz, eh, Saucedo el Patriota te sirve. Mirá el banco de suplentes que tiene, por favor, más abajito si fueras tan gentil. Estos son los suplentes. Bueno, esos son todos los suplentes. Imagínate semejante cuadro, hermano. Ahí te falta eh, de los titulares. Eh, arriba de los titulares. Donde están los titulares. Ahí lo, lo tienes que poner a Ronnie Fernández, que es extranjero. El 9. Te sirve el 22 Ferreira, que es el central. Y el Chico Chávez. O sea, dos jugadores del equipo. Y que están todavía en La Paz. O sea, es mucha cobardía. Pero rugaron, ¿Te parece? Y, y aceptó. Jesús sagredo la... también porque no está en la selección. Gracias, Chami. También te sirve. ¿Y aceptaron postergar? ¿Qué creen que le diga? Aceptar un o sea, postemar? De molusco a... ¿A qué sería sí. esto? No sé, bombilla. No, no, estos son, son... Son muy cobardes. Sagredo también dice tencino porque no fue convocado. ¿Te puedes dar cuenta? O sea, por eso es que nos va mal. ¿Por qué? Lo que dice Sánchez, que aquí hay que aprender a jugar, que allá en Europa juegan dos veces por semana. Cuando él se fue a jugar al fútbol de Portugal, no jugaba aquí dos veces por semana. Se acostumbró. Y se fue, ya tenía 22 años, 21-22. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente se puede acostumbrar. Claro. ¿Qué le parece la alineación? Y bueno. Arrugaron. Así es. ¿Cómo se prensa? llaman esos perros que andan arrugados? <risa> Hay una raza, ¿no? Los Sharpei. No, no sé. No entiendo mucho de raza. Yo le digo marca. ¿Qué marca son los perros esos arrugados? Creo que sí, los Sharpey, ¿no? No, pero en un ratito ahí me lo consigue. Sharpey, dice. Carlito, ese es un fenómeno, Carlito ah, Ahí está, a ver. A ver. Es ah, no, esos son ah, los no, lobos. No, no, no. Versus. ¿Sabéis cómo nos van a dar como señorita educada en Sucre? Mejor ser Sharpey ser Chihuahua, ¿no? Esto es. No, no, no, estamos hablando de otra cosa. ¿Viste que es desubicado el bolivarista? Pero, de la nada, ¿eh? Estamos hablando de los perros arrugados, y él me pone algo mientras tanto busca la foto. Usted que sabe de marca de perro, eh, esos arrugados, ¿qué marca sí, sí. son? Es el Sharpay. ¿Qué marca? serán? Ni idea. No, no, el Sharpay, raza, raza, sí, raza. raza. Eh, ahora van a poner el Sharpay, Pero es que... arrugaron. ¿Qué... Que arrugar. No, sí, ¿cómo va a arrugar no puede, Bolívar? ¿Qué van a decir? No, no están yendo con. Semejante plantel tiene Bolívar para hacer dos equipos. Pero yo hermano, me acuerdo el titular. Y no quieren ir a jugar a Trinidad. Te podés dar Te voy cuenta. A buscar el titular. Y esos changos no tienen ni vestuario para vestirse en la calle como entrenan. No, oh, terrible. Bolívar tiene dos equipos, a ver... ¿Tiene dos equipos? Bolívar tiene plantel, la razón... A ver, ¿de qué título es esto? ¿De qué sí, fecha? 16 de enero del 2023... O sea, no se vaya, por favor. Bolívar no, tiene no, plantel no, no. para armar no, no. dos equipos de sí. nivel. Así decía. Y al final Ese, resultaron estos. O sea, eso, ¿cómo se llaman esos? Sharpay. <risa> ¿Qué marcas son? Sharpay. Sharpay. Sharpay. Así hay que... Bolívar a partir de ahora son <risa> los Sharpay, igual que el Tigre y Olway, hermano. Los paseños son los más cobardes. No quieren ir a jugar... Nos Pero, vamos a tener que ir en auto con vidrios ¿Ah, ¿Cuál es el argumento para no ir a jugar? Que tienen que descansar para jugar a Libertadores Y que los jugadores están llegando de tan lejos Y tienen que descansar O sea, llegando con la selección Pero hermano, van eso a llegar dices. ¿Cuántos? ¿Siete días antes? ¿Seis días antes del partido de la Libertadores? Por favor Nos Aparte de subvencionado, que... ¿Viste? ¿Eh? <risa> Chapey <risa> De Molucco a Chapey De, Molusco de Molusco a, Chapé. a Chapé. Chapé. Y eso va semana. para Stronges también porque también arrugaron. También arrugaron. Y los sí. de Olway. ¿Sabes qué dijo Olway? No, tenemos un jugador en la selección. Uno, que es el moreno, el crack que sé que tiene. no no Pero ¿y los dos playeros? Mm. Tiene dos dominicanos que fueron ah, a la sí. selección. Entonces son tres, dice. Por tanto, no podemos jugar el partido. <risa> los Charpey. Los Chapeu. Chapeu. Chapeu. ¿cómo se llama? Chapeu. Voy sharpay. a comprar un perro de eso para acordarme siempre. ¿Cuánto vale un perro eso? Hoy no sé en qué vamos a salir de aquí. <risa> en auto con vidrios negros, hay no, que salir, no, no, no pero por favor. Preguntale si es la conferencia de la Federación la que le acabo de mandar porque ya comenzó. Ya usted se va a inscribir, ¿no? ¿A qué? No, te va a pagar los 50 lucas por ver la selección, ¿no? Va. Va a pagar, ¿viste? ¿Por, ¿Por qué? Sí. Quiere que se lo subvencionen también? <risa> es que es del bolígrafo. Claro, aquí en el canal alguien va a pagar y todos los vagos van a mirar el partido con 50 pesos 50. <risa> Va a salir a 10 Vamos a tener la vaquita aquí. La del fútbol de las élites o sea la gente que no tiene plata no puede ver fútbol no, no ya empezaste con los discursos. pero claro ya, ya, te, ya lo... te me estás poniendo comunista pero hermano claro, tranquilo la ya, gente que favor. no tiene plata no puede ver el pero fútbol 50 pesos cómo no va a tener 50 50 pesos hay gente que con vive razones bolivaristas dos tres días eh? en el alto con, con razones bolivaristas no, pues, no todos ganan pues 3 mil 4 mil mil dólares al mes Como hay usted. gente que no va a poder pagar <ríe> ¿Sí? 50 pesos para ver un partido y eso es discriminación dos por 50 no es discriminación Dis no. de la Federación Bolivariana Pueden de juntarse, de ¿no? Pero Esa claro, es una opción. Comprar y nos juntamos para ver el partido. Eso te puedes dar cuenta con razones hincha de Bolívar. El día que se vaya Papá Clau, estos se mueren de hambre. De verdad. No, no importa. La Hoy idea sí es les fue mal. darle el fútbol a la gente que no tiene. No restringírsela. Sí, está bien. No hay ¿No? Usted recuerda lo que se hacía antes a través del de canal estatal. Señal sí. del Mundial para Todos. Pero, eh... ¿Pero quién ponía? ¿El Pagaba Estado? el Estado. Pero está bien. Ya, pues y ahora vida? el Estado no quiere pagar. Eso no lo va a pagar. ¿Con y qué va a vivir la selección? Pero la federación. No bueno, venga para acá, si quiere. La federación no se es va para, tema, para que lo subvencionen. Pues, ellos tienen millones. ¿Quién, ¿Quién va a subvencionar? La federación. Este que el partido Bolivar, para hermano. todos. La federación boliviana de fútbol. Yo le voy a explicar algo a usted. Y a usted, de repente, que, que nos ha escuchado, Esos locos están peleando. Lo que pasa es que se, se esconde. ¿Eh? Sí. Ah, le voy a decir algo. La federación boliviana de fútbol pide. ...de lo que genera por los partidos de la eliminatoria de la Copa del Mundo. Genera ventas de derechos por eliminatoria. La última vez fueron 12 millones... ...de los cuales le descontaron 15% de impuestos... ...que al final fueron casi 2 millones menos. Es decir, con 10 millones de dólares... ...funciona la Federación Boliviana de Fútbol... ...y tiene que durante los cuatro años... ¿eh? ...tiene playa, tiene eh, fútbol sala... Todas las disciplinas que dependen de la federación se encargan ellos, además de posibilitar cursos para los fuleros de los árbitros. Todo. todo es un esquema que se maneja con ese dinero. ¿De qué vive la Liga del Fútbol Profesional Boliviano o la División Profesional? Genera recursos por medio de licitación, que ahora son 40 millones. Esos 40 millones se reparten en los clubes, que además tienen la posibilidad de tener las taquillas. Así se maneja el fútbol. El fútbol no recibe subvención de nadie. FIFA este año, o la Comebol, repartió un millón de dólares, ¿para quiénes? 500.000, le tocó a Bolívar, campeón, y 500.000 a Diez que no fue campeón. Entonces, cuando hay ese tipo de cosas, pero no es subvencionada por la FIFA. La FIFA subvenciona eh, escenarios deportivos, es decir, el, la Casa Verde, que todavía no se puede empezar a hacer porque supuestamente faltan algunos papeles. O sea, tú tienes el terreno, que la misma plata te la dan, te dan para hacer las canchas. Así se maneja el fútbol boliviano. O sea, lo que pasa es que el, el cuate es bolivarista, entonces... O sea, ¿10 millones mar, para bolivar. cuatro años? Sí. O sea, razón de 2 millones y medio por año. No, no, no, 10 millones por, por año gana. Ah, por año. El, la, la división profesional es lo que genera. La, la, la federación, 10 la federación, millones cada cuatro años. O sea, 2 millones y medio, y medio por año. Tú sabes cuánto cobran los futbolistas, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto se les paga a cada futbolista, a los futbolistas por un partido de eliminatorias? Ahí, ahí es conversable, porque le dicen, si, si vamos a jugar, vamos a ganar, eh, si ganamos te vamos a dar 5 mil dólares, 10 mil dólares. O sea, depende. Más o menos. O sea, cada partido es un arreglo. Cada partido es un arreglo. Cuando yo creo que. Hay, ¿Ah? un, hay un pago por partido ganado de la selección. Si es que lo arreglan. No, eh, la, federe, eh, la fi FIFA. Le paga la Federación Boliviana no, no. de Fútbol si gana recién, un partido. En recién, comebol ha instruido que en los partidos de, de, de fase de Copa Libertadores de América, aquel que gane un partido tendrá 300 mil dólares de premio. Recién, cosa que en la UEFA se hacía mucho tiempo antes. En Champions, tú ganas un partido de local o visitante creo que son 2 millones de dólares de premio. Recién es que aquí eh, va a dar comebol. Bueno, los bolivianos todavía no han ganado un mango. Solo ganaron... <risa> Una manga de goles, ¿viste? Pero bueno, esperemos que Ganaron Bolívar... Ganaron experiencia, Juan. El subvencionado y el otro, es el... ¿Cómo se llama el perro? Sharpey. El Sharpey a Tigrado, eh Espero que, claro. que puedan Hay ganar. Hay Sharpey con rayas, Sharpey sin rayas. Con una banda también. Una banda. Hay Sharpey con banda. Con banda. Con, con rayas ¿Eh? y con un molusco. Entonces, eso es de molusco pensar en Eso es más o menos mi querido licenciado. Bueno, está bien. O sea, yo, yo estoy totalmente de acuerdo que el fútbol... Tiene que estar. Pero necesitan vivir los guachos. Por ejemplo, Copa América. Hay Copa América, les dan 4 millones. Los futbolistas se llevan 2 millones. Ganan 35 mil dólares por asistir a un torneo que ni siquiera lo han ganado. Entonces, nunca queda plata para las divisiones inferiores. Porque a los clubes no les interesa porque no tienen el dinero. Entonces, para eso se está haciendo esto. Para generar ingresos que puedan facilitar el funcionamiento de las otras divisiones del fútbol boliviano. Eh, esperemos que pase... Dios que era. y no sea como la teoría del derrame que todo se quede arriba y lo que pueda gotear gotea, que, de derramar, explícame? Mira que, que yo... cuando empieza a rebalsar recién ya. unas gotas caen no, no, no pero ya se había que... llenado este ¿no? no no yo creo que no no no creo que no